Bueno, como le dije en el video anterior, para que vean, 5 eh, apps que están pagando a través de Paypal. Esta es la número uno. At Atapul se llama. Eh, te paga por cada encuesta que vos responda te paga centavos y vos después a completar los 3 dólares los puedes retirar a través de paypal tu este esfuerzo valió la pena el pago ahora está en su cuenta de paypal Estas son los, los pagos que ha hecho yo ¿sí? ahí están para que vean ¿sí? y ahora vamos con el siguiente con la siguiente app que están pagando sí. Esta es la app número 2, Cash Aim and, la que está pagando también a través de Paypal Esta es facilísima, esta tenéis que completar, juntar monedas, tenéis que tratar de descargar aplicaciones Como estos juegos, por ejemplo, yo acabo de descargar hoy sí, eh, se, Cada par de un minuto y medio dos se actualizan solo eh, Esto los podés, los descargar a través de acá, de esta aplicación Sí, y después puedes descargar y te, te da 23 monedas. Son 53 monedas, perdón. Sí, y también paga a través de PayPal. Para retirar la ganancia, fácil, sencillo y no difícil. Los pagos se hacen a través de acá de PayPal también. Esta es la app número 2 que está pagando a través de PayPal. Acá tenemos 2.000 monedas. Te paga eh, 0,2 centavos, 4,2 centavos. Y si llega a los, los, si los 9.000. 701 te paga un dólar, si llega a los 18.000 de moneda te paga dos dólares y te paga, y te llega a pagar así. Para que vea, yo le voy a hacer una demostración, ¿sí? para que vea que sí está pagando. Vamos a fácil, vamos a las moneditas de acá. Yo, cualquier cosa, dice verificación del rostro, ese video, ese rostro para poder comprobar que usted es el usuario legítimo de la app Cash y para validar que puede recibir la bondad. Pueda recibir el abono. Su dato incluida las imágenes No se utilizarán para ninguna foto. Listo. Star, yo voy a poner en pausa el video. Y ahora para que vean. Después voy a entrar al PayPal para que ustedes vean. ¿sí? pausa Bueno, como ven, me acaban de verificar el rostro. Ya está verificado. Ponemos ok. ¿sí? Ahora volvemos a poner aquí. Para llegar a los. Son 4 centavos. Pero como yo tengo menos. Eh también te paga euro sí el euro te lo transforma te lo pasa a paypal y también como ven acá, como ven acá te piden la, el correo electrónico como me pide el correo electrónico yo voy a poner en, eh, en pausa el vídeo y después voy a regresar otra vez para que vean que me llega sí bueno como acaban de ver yo eh, tengo 5.000 y pico de moneda, tenía 3.000, ahora tengo 5.3539, ¿por qué? no sé, pero bueno. Eh, como acaban de ver, ¿sí? vean, yo ya acabo de abrir, ahora me voy a hacer los pagos, voy a hacer clic aquí. Dice pago, paypal, recibirás los bonos de paypal una vez que el pago se haya realizado correctamente. ¿No? El, bono, el bono se enviará a en tu cuenta en un plazo de 7 días. Bueno, vamos a ver si en 7 diables tengo el pago o no tengo el pago. Bueno, se me acaba de descontar las monedas que tenía. ¿Ves? 1580, listo. Ahora me voy a mi perfil. Espero que no se me pueda ver nada. Recibirás un. Eh, también puedes compartir a través de Facebook. Compartís esto y además recibirás un 25% de todas las monedas que tu amigo gane. Y tu amigo recibirá 25% de las monedas que yo, que yo también gane. ¿Entendieron? Es facilísimo. Pagos. Estos son los pagos que yo he hecho. Eh, vamos acá, eh, vamos listo. Ahora los eh, después voy a ver. Voy a entrar a PayPal, voy a poner pausa el video. Voy a entrar a PayPal a ver si me llevo el pago. Y después vamos al tercer, la tercera app que también está pagando otra vez PayPal. Si ¿sí? no se vayan, que volvemos, pongo en pausa el video para entrar el correo en privado. Si, ¿sí? bueno, como le dije, aquí está. El pago todavía me acaba de llegar, 7 días lo mínimo pero me va a llegar, mire, y acá le voy a mostrar todas la, las partes que yo he hecho, Huty Dixie GB, le acaba de mandar 17 dólares, 17 euros, eh, 17 centavos en euros, que me la mandó el 15 de agosto, pago recibido. Que Coinpop esa sería la tercera aplicación que también está pagando a través de Paypal que se la voy a mostrar ahora en un momento. Ves todos los movimientos, entramos aquí para que vean que no miento, esto es lo que acaba de recibir el 17. Estas son compras que he hecho yo. Esta de que también PayPal te regala... Eh... Si vos estás eh, muchos años en PayPal o meses, te regala 5 dólares. ¿Sí? Acordá que tenga que ser mayor edad. Si vos si sos menor no puedes hacerlo, que te lo haga un mayor y vos puedas utilizar PayPal. ¿Sí? Esto, mirá, lo que yo acaba de comprar. Atapul, como ven, ven, mirá, ven, ahí no miento. 3 de junio de este año me pagó 3 dólares con... con... con... 3 dólares con un centavo, sí. Todavía no me ha llegado la otra, el otro pago. Vamos a utilizar esta vez si me llega. No me ha llegado todavía, pero bueno. Eh, ahora voy a mostrar la tercera app que también está pagando a través de PayPal. Sí, que se llama CoinPop, se llama, sí. Ahí vamos con el siguiente video. Bueno, y acá aquí está la tercera app que le acaba de comentar, CoinPop también que paga a través de Paypal si, sí, lo tengo que registrar, vamos a ver si me piden los datos voy a poner en pausa el video y les sigo comentando sobre el video que paga tenemos a MoneyWay MoneyWay es una app que tenéis que juntar todos Coin es como Koi Pop, algo así creo como la anterior, como la tercera que les mostré bueno, ese es esa, algo así vamos a ver si voy a sacar unos centavos que tengo acá eh, que he juntado vamos a entrar abajo le estaré dejando también el link de esta aplicación para que la puedan descargar como bien dije abajo le estaré dejando la, el link de la aplicación para que se la puedan descargar bueno esto tiene lo que tienen que hacer, tienen que descargar estos juegos para que le dé más voy, para que le dé más moneda Yo tengo 9.444 monedas Vamos a entrar a pago Yo ya estoy verificado, eh Método de pago ya estoy verificado Cuando te ponen verde, pues está verificado Va acá con 2.000 Puedes sacar eh, do, 20 centavos 20 centavos, eh 20. Con 3.900 Puedes sacar 40 centavos Y con 9.701 Puedes sacar eh, un dólar, después con este pues haga. pero vamos a hacer la prueba de sacar eh, 40 si, ¿sí? vamos a entrar acá y a ver si nos llega o no nos llega el pago si nos llega a llegar el pago yo le voy a estar mostrando en un video si, ¿sí? tratamos otra vez eh, necesito hacer necesito una foto, para ¿sí? listo voy a hacer la foto y enseguida, pongo en pausa el video y enseguida vuelvo ¿sí? bueno, como ven ya me acabo de de registrar, ya me saqué la selfie, ya está. Ahora vamos a poner, ya está verificado. Vamos a poner OK. Vamos a sacar esta de 40. Si ¿sí? entramos, apretamos acá, son 40 centavos. Es una prueba para que vean si, no, si paga o no paga. Ahora vamos a. Bueno, ahí me pide el correo de PayPal. No, yo voy a poner pausa para, para poner mi correo, tranqui, para que ustedes puedan ver. ¿sí? esta sería la cuarta app que está pagando, sí pero vamos a ver si paga o no paga. Pero paga, sé que paga. Ahí voy, pongo en pausa el video y vuelvo enseguida. Bueno, ahí acabo de, de entrar. Ahí me, mire, ahí me descontó las monedas. Ahí me acaba de descontar las monedas. Me decía pago en progreso. Ahora vamos a, a canjear otros 20 más. ¿Sí? Ahí vamos. Vamos a congelar otro 20. Pago para decir, recibirás el bono de, de abono de PayPal una vez que el pago se haya realizado, correctamente. El abono se enviará a tu cuenta en un plazo de 7 días. Bueno, vamos a entrar a PayPal porque yo acabo, me acaba de descontar lo que yo tenía ahí, ¿sí? Y veo que todavía no me lo sacaron, veo que todavía no me lo han descontado. Sí, sí me lo descontaron, Sí, porque tenía 9 mil. Vamos a entrar a y vamos a ver si nos llegó el pago y ahí le muestro, vamos en pausa con el video, ¿sí? Bueno, como vemos, el pago no ha llegado todavía, yo acabo de chequear, no me llegó, ni el correo tampoco me ha llegado, ¿a que sí? Bueno, vamos a hacer un, uno, un pago más de, de este, de 40, eh, pago, supuestamente que espera 7 días hábiles, dice, recibe el abono de Paypal una vez que el pago se haya realizado correctamente, el abono se enviará a tu cuenta en un plazo de 7 días hábiles. Bueno, vamos a esperar a 7 días hábiles, a ver qué pasa, a mí, totalmente, me van a verificar a través del correo, me van a avisar, Sí, bueno, vamos a esperar que pase, está cargando. Vamos a poner en pausa hasta que eh, ponga mi correo y vuelva otra vez. Bueno, ahí hice otra vez, pago en progreso, pero no me lo está descontando. Ahí me lo, ahí me lo acaba de descontar. Me quedan 2000. A ver, ¿qué pasó. Perfil, vamos a entrar a perfil, eh, pagos. Bueno las monedas todavía siguen quedando ahí, ahora tengo 2.000 de moneda nomás vamos a volver acá tengo, bueno ahora tengo que esperar 7 eh, días lo mínimo para que está actualizando esperemos, 7 eh, días Vilés ya me hizo el pago pero en progreso me decía bueno y a mí cuando me avisen en correo yo lo voy a estar mostrando en un video que me acaba de llegar a través de esta que me manda los centavos en dólares, ¿sí? solo centavos, sí. Eh, bueno, eh, esperemos, ahí me descontaron las monedas, ahí me las acaban de descontar, segurísimo me van a llegar, pues si me la descuentan me tiene que llegar, bueno, cuando una vez me llegue por correo verificado que ya ya reentregó entregó el pago a, a mi cuenta de Paypal, yo lo voy a mostrar en un video, ¿sí? Eh, les mostraré después la segunda parte de este video cuando me llegue el correo, ¿sí? Bueno, se acuerdan de la cuarta app que está pagando a través de Paypal Bueno, acá está Moneyway, es esta app Abajo le estaré dejando en la descripción eh, Ah, vamos a entrar al correo ah, Hoy a la madrugada me llegó, ayer me llegó el pago A través de Paypal, ahora vamos a entrar a Paypal Vamos a... Bueno, esta es las monedas que me habían descontado Salimos de aquí, vamos a, a mi correo para que vean Que no les miento Entramos aquí, tucu tucu tucu tucu correo, acá ve ahí está código recibido ayer 29 de agosto hootie day gmh eh, bueno, el envío a 35 euros en centavos que fue a través de la ve ahí abajo dice en descripción está entre que paréntesis que tiene comillas abajo dice money wine, ahí ve fecha de transacción 29 de agosto, si? ¿sí? ahora lo vamos a, a Paypal Vamos a PayPal. Tucu, tucu, tucu, tucu. Bueno, puse en pausa el video para poner mis datos personalmente para que no se puedan ver. Eh, bueno, ven ahí abajo, 29 de agosto, pago recibido de recibí un payback de Monay Will. Lo ven ahí de trabajo, comillas ahí. Se lo voy a marcar bien, a ver. Eh, tucu, tucu, tucu. Miren, lo ven ahí abajo Ahí Ese es el pago que acabo de recibir ahí ¿Lo ven? Ese ¿Sí? Bueno, eh, espero que les haya gustado el video Abajo les estaré dejando el link de la descripción de, Les estaré dejando los links de, la, de las apps que pagan ¿Sí? Ahí abajo, no se olviden de suscribirse a este canal ¿Sí? De darle like a la campanita De activar la campanita, perdón bueno, y si les gustó este video comenten ahí abajo, ¿sí? comenten ahí abajo si quieren saber más de, más de más aplicaciones que pagan a través de Paypal, sí No se olviden por favor que tienen que ser mayor de edad, tienen que ser una persona mayor de 18 años para poder tener una cuenta de Paypal eh, Lo mínimo si usted están inactivo por un mes, un mes y medio por ahí, Paypal le puede ser que le 5 dólares a ustedes, ¿sí? por eso Y con esa plata ustedes pueden tratar de, de mandársela a la cuenta, perdón, a la cuenta de Paypal y comprarse su diamantico para el free o lo que usted le gusta a través de internet, que siempre hace en pago de PayPal. ¿sí? Abajo también estaré dejando el link de la página de PayPal para que se puedan leer todos los términos y condiciones. Si sí, acuerdas, si es de que mayor de 18 años, si vos sos menor y tienes un pariente que es mayor y te hace la segunda en la parte de hacerte la cuenta de PayPal, no hay drama. De una que te pase la contraseña a vos y todo eso. ¿sí? Después se la a vos, obviamente. Pero bueno, eh, no se olviden, ¿sí? denle like a este video, si les gustó este video por favor eh, ¿sí? Bueno, eh, y comparten el video, yo quiero tratar de llegar a los mil suscriptores, ¿sí? y si quieren saber más de aplicación así, coméntenme en abajo, yo primero investigo las aplicaciones y después las subo, no subo, hay aplicaciones que también... Tengo ganas de subir aplicaciones que hay sobre que ganas diamantes, todo eso para el todo eso es mentira. Yo se las voy a decir, no son todas mentiras, no entren en esas aplicaciones son mentiras. Cualquier cosa, si quieren saber algo de alguna app, me avisa, me escriben a través de las redes sociales, me escriben en Instagram, me escriben acá por, por, por el video este, en un comentario, me ponen, eh, mafia queremos saber que te mandé un... Eh, me, me pueden escribir en privado, por Instagram Me escriben ahí, me siguen y me ponen Mafia, mire, mira abrigo esta app No sé si paga porque sabes bien Me puedo averiguar, yo te abrigo todo, no tengo ni un drama Investigo primero las app y después sí ¿Sí? Después los voy a enseñar Cómo se hace la investigación en las app Cómo la puedes investigar tranquilamente, si es verdadera o es falsa Pero hay muchas apps falsas que no pagan Ninguna app te va a pagar 100 dólares Solo va a poder ganar 100 dólares Respondiendo encuestas que también lo voy a estar subiendo Un par de... De páginas para que puedan ganar Mirando videos, todo eso Pueden ganar 5 dólares, 1 dólar sí también, sí pero Denme en tiempo que yo me pueda acomodar un poco y, y si ustedes me apoyan en este canal Yo puedo tratar de comprarme una buena PC Gamer Y transmitirla en vivo o explicarle Todas esas cosas, sí Porque lo que es marketing, redes sociales también me gusta Me gusta lo que es lo que es informática Todo eso no Voy a subir voy a subir contenido del juego Voy a subir contenido de esto Voy a subir otros contenidos más también Porque quiero que la gente conozca otros contenidos también ¿No? No quiero decir, no quiero decir que el free aburre Pero bueno, no aburre Pero me divierte mucho el juego Pero bueno Espero que les haya gustado el video eh, Comenten ahí abajo ¿Sí? Bueno Nos vemos en un próximo video